Fue apresado por miembros de la Policía Nacional, el nacional haitiano identificado como Gaby Pierre, acusado de robar plátanos en el municipio de Castillo. El detenido narra su versión del hecho: ¿A vender para el mercado? ¿A venderlo? Sí. ¿Y de qué finca? ¿De, ¿De qué Yo no entiendo, yo ver. no sé el nombre de la finca. ¿Tú no te sabes el nombre de la finca? No, que me llevaba un, un amigo mío. ¿A un amigo de te llevo? Sí. sí. ¿Te llevo que vamos a coitar plátanos ahí, yo trabajo aquí. ¿Te digo bueno? Sí. Te sí, pero ahí se mandó ya Giovanni Cordero, NTN Su noticiero regional